Hola, espero que te encuentres bien, soy el profesor Ezequiel Cuevas, les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro les va a encantar, múltiplos y submúltiplos de litro. Antes de comenzar, recordemos unos conceptos básicos. El litro es una unidad de medida de volumen del sistema internacional de unidades, pero tiene múltiplos y sumúltiplos. Los múltiplos son las unidades de medida más grandes que el litro. Los sumúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el litro. Considerando la base de la unidad de medida litro, su prefijo es L y esto equivale a un litro. Del lado izquierdo de la base tenemos el prefijo griego deca acompañado siempre del nombre de la base, litro, decalitro. Su abreviatura es DAL y equivale a 10 litros. Hecto es el perfijo griego, que siempre va acompañado de la palabra litro, hectolitro, y su abreviatura es HL y equivale a 100 litros. El perfijo griego KILO, acompañado también del nombre de la base litro, Kilo litro. Y su prefijo. No su abreviatura es KL. Y equivale a mil litros. Del lado derecho tenemos los submúltiplos. El prefijo griego. deci, Acompañado del nombre de la base. Litro. Decilitro. Y su abreviatura. Es DL. Que equivale a 0.1 litros. Centi que siempre va acompañado del nombre de la base, litro, centilitros, y su abreviatura es L, y equivale a 0.01 litros. Mili, acompañado también del nombre de la base, litro, mililitro, y su abriatura es ML, y equivale a 0.001 litros. De la base del lado izquierdo son los múltiplos y son mayores que litro. Del lado derecho de la base son los submúltiplos y son menores que litro. El prefijo griego deca significa 10 veces. Y aquí tenemos 10 litros en decalitro. El prefijo griego hecto significa 100 veces. Y tenemos aquí 100 litros en ectrolitro. Kilo significa mil veces y tenemos mil litros en kilolitro. Estos son los, sub, los múltiplos. Del lado derecho tenemos los múltiplos y el prefijo griego deci. Que significa una décima parte. Entonces vemos el punto y podemos las posiciones de los dígitos. Entonces esta es la posición décimos. Entonces significa una décima parte. Centi es una centésima parte vemos la posición de los dígitos después del punto décimos, centésimos entonces una centésima parte mili significa una milésima parte entonces ponemos la posición el punto décimos, centésimos, milésimos una milésima parte veamos el primer ejemplo de múltiplos y submúltiplos de litro aquí tengo una escalera en el centro de la escalera se encuentra la abreviatura de litros. Arriba de la abreviatura de litros tenemos los múltiplos. Abajo son los submúltiplos. Para convertir de múltiplos a submúltiplos tenemos que bajar la escalera. Y por cada escalón que se baje debemos multiplicar por 10 si queremos convertir de submúltiplos a múltiplos tenemos que subir la escalera y por cada escalón que subamos tenemos que dividir entre 10 bueno veamos el primer ejemplo de cómo convertir de múltiplos a submúltiplos tenemos tres Decalitros los vamos a convertir a centilitros. Primero tenemos que encontrar eh, donde se encuentran los decalitros. En este caso tenemos el decalitro acá. Y los centilitros lo tenemos en esta parte. Aquí, bueno, vamos a contar ahora cuántos escalones vamos a bajar: 1, 2, 3. Bajamos tres escalones, por lo tanto, vamos a multiplicar tres veces los de calitros por 10. Entonces, tenemos 3 por 10 por 10 por 10. Diez. Entonces 3 por 10 son 30, por 10 son 300, por 10 son 3000, 3000 centilitros. Otra forma de hacerlo, tenemos los 3 decalitros y como multiplicamos 3 veces por 10, entonces ponemos 3 veces 0, 1 por cada vez que multiplicamos por 10. Entonces concluimos que 3 decalitros es equivalente a 3000 centilitros. Eh, el segundo ejemplo: 80 litros y los convertimos a hectolitros. Entonces, primero identificamos dónde están los litros: aquí están los litros, aquí en esta parte de acá. y después los hectolitros. Aquí se encuentran los hectolitros. litros. Entonces, para convertirlos tenemos que subir la escalera. ¿Cuántas veces subimos? Entonces, subimos una y dos, dos veces. Entonces, tenemos que dividir dos veces entre 10 los 80 litros. Entonces, tenemos 80 entre 10 y me da 8. Volvemos a dividir entre 10 y me da punto ocho y estos son hectolitros otra forma de hacerlo es tengo los 80 litros y como se dividen dos veces entre 10 solamente recorremos el punto dos veces lo recorremos hacia la izquierda 1 y 2 entonces 80 litros es equivalente a punto .8 hectolitros tercer ejemplo bueno identificamos dónde está la abreviatura de litros ahí la tenemos y vamos a convertir dos hectolitros a decilitros entonces primero identificamos dónde están los hectolitros a ver hectolitros dónde están aquí están los hectolitros y los decilitros los encontramos acá y entonces tenemos que bajar la escalera para hacer la conversión y cuántas veces bajamos cuántos escalones bajamos 1 2 3 3 veces bajamos por lo tanto tenemos que multiplicar 3 veces por 10 entonces tenemos 2 por 10 por 10 y por 10 y esto es igual a, 2 por 10 son 20, por 10 200, por 10 son 2000, 2000 decilitros. Otra forma de hacerlo, tenemos los 2 hectolitros, y como se multiplican 3 veces por 10, le agregamos un 0 por cada vez que multipliquemos por 10, y concluimos que 2 hectolitros es equivalente a 2000 decilitros último ejemplo tenemos 6000 mil decilitros y los vamos a convertir a kilolitros Entonces primero identificamos dónde están los decilitros aquí están los decilitros y después los calilitros aquí también se encuentra ¿Mm? entonces en este caso tenemos que subir la escalera cuántos escalones subimos 1 2 3 4 escalones entonces queremos debemos de dividir 4 veces entre 10 primero vamos a poner 6000 decilitros entre 10 y me, y me da como resultado 600. Estos 600 los dividimos de nuevo entre 10 y me da como resultado 60. Los 60 los divido de nuevo entre 10 y me da 6. Este 6 lo vuelvo a dividir entre 10 y me da como resultado 0.6 kilolitros. Lo, lo dividimos 1, 2, 3, 4. cuatro veces son los mismos escalones que subimos. Otra forma de hacerlo es tenemos los 6.000 decilitros y como se divide 4 veces entre 10, entonces el punto lo vamos a recorrer 4 posiciones a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Entonces concluimos que 6.000 decilitros es equivalente a 0.6 kilolitros. Les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, escriben los comentarios y nos vemos en el próximo video.